Lo voy a buscar y me voy a vengar. Y, y que no hay, que no hay, que no hay, que no hay, panita, panita. ¿Tienes ya, ya un plan para sacarme de aquí? ¿O cuál es tu plan? Claro, bro, claro. Obviamente que tengo el plan. Mira arriba tuyo, encima de tu cama, bro. Encima ¿Qué? de tu cama, ¿Qué? fíjate. ¡Oh, oh ¿eh? fíjate! Una rejilla, una rejilla, una rejilla. Exacto, exacto, te espero, bro, te espero. Ahí te voy a estar esperando con un vehículo grande, ¿vale? Que obviamente... Vale, vale, pero, va a armar, pero, pero, pero, ¿qué vamos a hacer con el policía? ¿Cómo, lo, ¿Cómo nos vamos a distraer? ¿O qué vas a hacer? Tú tranquilo, ese policía es tonto, sin ni cuenta se va a dar. Ah, bueno, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, yo voy a esperar la señal. dale, dale. dale. Vale, vale, vale, vale. Voy para allá. Vale, vale. Uy, panita, por mí me va a escapar, me va a vengar de mi padre. Te voy a buscar, te voy a buscar, sucio. Oh, vale. El policía se ha distraído. Creo que, creo que es momento, creo que es momento de poder escapar. Está comiendo, creo. Vale, vale, vamos a escapar, A ver, subamos aquí. ¡Ay! ¡Ah! ¡Está difícil! ¡Está difícil! Eh. Subí, subí, subí. Vale, vale, vale, vale. Hay que ser sigilosos. Hay que ser sigilosos. Te traje un poco de co. Vale, vale. ¿Ah? Escapamos, escapamos. ¡Somos prisionero ¡Que nay, que nay! Vámonos, vámonos, vámonos. No vámonos. ¡El policía! policías! Escapando de prisionero. Aquí, aquí, vale, perfecto. Vamos vale, vale. a casita, llegamos a casita, por fin, por fin. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mío, qué pasa, hola! Hola madre, madre. Mi padre estaba en la prisión, mamá No quiero olvidar ¿Cómo está en la prisión, hijo mío? Ay, no, ¿cómo me dice eso? Sí, padre, me, me atraparon es que, es que te cuento, mi padre vino a la casa Estaba allá estaba afuera. ¿Sí? Mi padre y, y pues no lo hice pasada para que no te enojaras Como estás ahorita enojada <risa> y, y me lo llevé al parque A hablar con él, de, de que por qué nos había Nos había abandonado Y eso ¿Dónde está ese hombre que le voy a pegar? Espérate, madre Y adivina lo que hizo Me traicionó y me entregó con la policía A mi niño, ¿cómo se atreve a hacerle eso a mi hijo? ¿Sabes qué? Vas a tomar venganza Sí, sí, sí, sí Voy a, voy a vengarme de mi padre Ese es sucio Pero no sé, hijo, me preocupa mucho que te pase algo por ahí ¿eh? Ese hombre es muy mala influencia Tú tranquila, tú tranquila Tú quedaste ahí sentadita viendo la TV Las novelitas que tú siempre ves Que yo me encargo de esto tengo algo... Ahí está. Tengo algo para que ¿Eh? te puedas defender. ¿de ¿¡Ah! claro? ¡Madre! ¡Guarda eso! ¡Guarda eso! Yo tengo las mías en mi oficina. Has flipado, eh. Ah, bueno, bueno, lo guardo. Vale, vale. Tú siéntate allá. Vete, ven. Yo me voy a cambiar de ropa. Y, y, y voy a vengarme. A ver... Listo. Ya me he cambiado mi ropita. Ahora sí. Voy a hacer la vengación. Adiós, madre. Se me cuidas ¿No? ¿No? Se me cuida. Que le vaya muy bien, mira, le voy a abrir la puerta y todo. Vale, vale. gracias, gracias. <risa> eh, eh. Ah, mira, mira, madre. Aquí estoy mi amigo, mi amigo Kenai. Un gusto. <risa> estoy canalizando Hola. los chakras. Cuide a mi hijo, eh. Yo la cuido, señora, usted tranquila. Vamos, Kenai. Vamos, Kenai. Vamos, vamos Chao, vamos. madre. Adiós, hijo. Vamos, Chao, vamos, vamos. vamos, vamos. sombrita. Sí, vamos es? para la sombrita vamos. Vale, vale, vamos, vamos, panita Vamos para la oficina, vamos, para la oficina, vamos ¿Estás preparado, bro? Vamos, Estoy hay que ir por aquí, ¿no? porque sí, Si no, sí. luego nos ve la poli panita, Claro, te... como que no lo tenemos alquilado Tenemos que planear la estrategia Para vengarnos de mi padre, bro Sí, bro, tú tranquilo, tú tranquilo vale. Que a ese hombre lo vamos a agarrar Vale, vale, vale, vamos a la oficina Está allí cerquita Ten cuidado con la policía, que no nos vea Yo creo que vamos sí, por aquí. Sí, sí, sí, a... no, no. no. Vamos por acá, vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre, corre. Vale, tú tranquilo, tú tranquilo, tú estamos cerca, hay que cambiarme la ropa Corre, corre, corre, corre, corre. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vale, vale, que nai, que nai, que nai, ya estamos aquí, ya estamos aquí, bro. Sí, sí, sí. Ay, vente, vamos, hay que subir. Sí, Emi. Buscar a Emi. Bueno, pues... No está, no está. No está en el bar. Aquí mantiene ella, pero pues no está. A ver. Sí, pero fíjate, no es su hora. No, no, no es su hora. ¿La oficina? Espérate. ¿Eh? No, bro, no, no, espérate. Y no, si, sí, no sé, que pueda apartar tras esta puerta. Uy, panita, no lo no sé. Ay, me caí, espera. Espérame, panita. Me rompí los pies. No, hombre, a veces soy una cosa, pero bárbara. Sube. ¿Qué? Bueno, ¿Qué? por si acaso, como siempre, en momentos difíciles, donde pongo el ojo, pongo la bala. Dale, bro, ah, bueno, dale, por... bro. Dale, bro. Uno, tres, ¡Emi! ¿En qué? ¿Y ¿Hola? ¿Cómo que tanta gritería? ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? ¡No sé! ¿A quién busca? Busco... Buscamos a nuestra compañera Emmy ¿Y ¿sí tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¡Ah! Emi mi prima, yo soy cute o sea, Ah, la estoy desplazando por el día de hoy En el trabajo, sí ¡Ah! ¿Te puso oh. a trabajar hoy? ¡Ah! Vale, vale, pues... Eh, sí. eh, ok, pues... Deja, eh, guardo de, eh, guardo pues, esto, mejor Pues, pues, panita eh, Contémosle, ¿no? Contémosle, pues es la prima sí. Pues... Okay. pues vale, sí, vale. ya, me La típica prima, venga Vale, vale pues vale, Q, te contamos, nosotros somos socios de EMI eh, De una compañía que Ajá. no podemos decir Es anónima Sí, sí, para nada, qué? tenemos esto y eh, esto ¡Eh, ¡No Pero... muestre! sucio! Eh, perdón, perdón, vale. perdón, perdón Vale, y lo que, va, lo que estamos haciendo ahora es buscar a un hombre Un hombre sospechoso que me robó a mí, me traicionó y es mi padre <ríe> mi, mi Ya, bro, ya, ya Ya, ya, bro ¿Me vamos, a, ¿no? vamos a capturarlo Ay, no Sí, pues Fue, sí. Y, No sé si tú de pronto lo llegases a ver Es, es un chico peludo, blanco Como con, tenía la cara como ¿Cómo esto? Como... ¿Cómo esto? No, tampoco, mentira <ríe> Tampoco como un simio, eh Pero era sí así, me... tenía la cara ah, bueno. como un perro, un lobo, algo extraño ¡Ah! Sí, sí, sí, recordé, sí No había él y se estaba dirigiendo al aeropuerto Tenía una maleta, ah, pero, bien ah, ah, pero bien grande ¡Al aeropuerto, bro! ¡Se va a salir del país, bro! ¡No! ¡Se va a comprar a Latinoamérica! ¡Se va a dejar aquí! ¡Se te va a llevar toda la fortuna! ¡No, bonita, ¡Tenemos que ir! Bro, ¡Tenemos que ir! ¡Hay que ponernos! ¡Vamos! Ah, ¡No, vamos vamos vamos, qué ¿Nos acompañas? ¿Nos ah, acompañas? ¡Sí, claro, claro! ¡Vale, vale, vale! Ah, ¡Pero qué! Ah, no. mi afuera! ¡Que nadie voy por mi arma! ¡Vale! ¡Ya tengo el arma! ¡Ahora ir a buscar a mi padre! ¡Corre, corre! ¡Ay, me cayó otra vez! Oye, amigo, ¿vienes de Tontolandia? ¡Hola, Kibot! ¡Hola, Kenai! ¿Y, y, y, ¡Ah! ¿y, ¿Y el vehículo, bro? ¿Un eh, parece que se llevaron todo, amigo ¡Ese padre tuyo! Pensé que me caía Va. bien También se llevó el vehículo ¡Oh, Dios mío, bro! Tenemos que ir al Va. aeropuerto ¡Corre! Bueno, ¡hacer ejercicio, vamos! ¡Sí! ¡Vamos, corran, corran, corran! ¡Ya está! ahí está! ¡Vamos, que podemos! Bro, te... hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque ese hombre es Ay. peligroso, ha estado en la cárcel Mi padre Sí Ha estado en la cárcel Qué tristeza no este Aquí, aquí llegamos, sí. llegamos, bro Vamos, vamos, vamos, vamos Ese okay. traicionero tiene que pagar Vamos, vamos, a vamos. Pasemos por el escáner Por aquí. señor, okay. aquí. Eh, señor Buenas señor. tardes Bienvenidos Buena, ah. al aeropuerto Buenas noches, será Eh, señor Usted por casualidad no vio recientemente a un hombre blanco con mucho pelo, con cara como de perro, lobo. ¿Cómo así? Así. Bueno, así está. ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Lo no acabo de ver! ¡Está en el vuelo 6104! ¡Está a punto de salir! ¡Corre, corran, o sea, corran! Pero, pero, pero está seguro, se llama Alexi, búscala en la oficina de datos. Así, ah, sí, estoy checando, estoy checando. Sí, Alexi se llama Alexi. ¡Vale, ¡No vale! ¡Ah! ¡Corre Alexi! ¡Corre! ¡El la vieja! ¡Vamos, traicionero! <risa> Vamos a atrapar Vamos, vamos, vamos Ya están listos ¿Eh? para entrar Eh, dónde están? Venga, venga, venga, venga, venga Sucios Ay A ver Ya están listos para entrar estén atentos a cualquier cosa Entren, entremos, vamos, entremos Eh, ¿dónde está? Uy, ¿Dónde está? debe estar acá, debe estar acá Acá está, acá está, acá está, acá está. Manos en alto ¡Divántame manos! Manos en qué ¿Qué está pasando? Espera ¡Padre! ¡Escapé! ¡Padre, nos encontramos de nuevo! ¡Padre! ¡Pero si te habían arrestado! ¡Pero escapé! ¿Por qué me traicionaste, padre? ¿Por qué? Eh, espera, espera Podemos explicarlo Este... Primero bajen las armas eh, ¿Sabes que tenía que hacerlo? Era por tu bien Pero si yo te quería, regreso a casa Hasta... Hasta... Mi madre estaba feliz Pero se puso mal Ey, con los... Ella no estaba con los... feliz Seguro que querías que me fuera y me echaba patadas No, no, no, no, nosotros te hubiéramos perdonado, padre eh, Bueno, pues todavía estás a tiempo No, ahora ya no quiero nada de ti Ya no quiero nada, me traicionaste, me entregaste, ya ah. no te quiero vergüenza. Un momento, ¿aló, aló, aló? ¿Sí? ¿Cariño? Oye, ¿tu compañero podría tener un peor momento eh. para contestar el teléfono? Ya siéntese, señora, por favor ¡Que no hay! ¡Muevete que no hay! que no hay no que no muévete, ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡No es que... dijo. No, no, ¡No! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! E ¡Mírate atrás ¡No! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡No! ¡No! ¡No es El día de hoy estamos reunidos en el funeral de la rana Capley ¡Ay, Dios! La rana... <risa> No llores, señora, él está en un lugar mejor Rana no fue la mejor persona, pero tampoco la peor me, cedé, me debía dinero! ¡Ay, Dios! Rob... A mí me robó la empresa Bueno, <coughs> en fin Esa rana está en un lugar mejor, está en el cielito comiendo mosca Así que en su honor, ante el honorable bombero, a hacer un rezo Así que todos siéntense y vamos a orar por la rana Estoy vivo, chicos Estoy vivo. Estoy vio Mío, yo me... Madre